Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro. Yo creo en vos. Vos también. Quiero escuchar eso, ¿eh? Si hay otra cuestión, no la escucho. No sé. No sé qué me dijiste. Bueno, estamos aquí y llegamos a este momento. Hoy vamos a hablar de algo muy simple. No voy a extenderme mucho, simplemente... Qué raro... por favor pero si no estuvieran no sería yo persevera y triunfarás dice la gran frase ley para mí y no desistas no desistas tenés que perseverar día con día momento a momento minuto a minuto y fácil es decirlo pero después, llevarlo a la realidad, a la práctica, es un poco más complejo. Porque vas a querer frenar, vas a querer tirar la toalla y decir basta, esto ya. Hasta acá, cuánto más. Y en ese momento quizás, justo está el tesoro a medio metro. Entonces, persevera, persevera hasta el cansancio. Y cuando estés cansado, recuperar la energía y seguir perseverando. No, no, desistas. Vivís bajo escenarios donde... Todo. Toda la información que te llega de alguna forma u otra, hace que pienses que no podés lograr las cosas. Que nunca te alcanza. Eh, que que te falta tal o cual que para ser feliz no sé, necesitas estar tomando sol en las Bahamas no te creas ese cuento cada uno tiene un, una idea o un sentimiento respecto de lo que es ser feliz, armonioso y, y lo va construyendo y va cambiando también, ¿no? ciertos momentos de la vida, pero lo único que, que te puedo decir y afirmar es que la infelicidad comienza justo en ese momento donde dejaste de ser quien sos. Cuando, no sé, una pareja eh, quiere que cambies, que te va a querer si cambias, eh, y de repente te estás convirtiendo en otra persona que no sos, o las amistades, o los familiares, en ese momento es cuando empezás a ser infeliz, cuando dejas de ser quien sos. Ser quien uno es es liberador y la autenticidad rima con felicidad de alguna forma. Quédate con eso. Autenticidad rima con felicidad. Procesalo, tenelo ahí, recordalo para algún momento pero todo comienza en uno en su esencia, en su verdad de ahí al mundo donde quieras recordalo eso, no, no te lo olvides porque a veces somos no sé cómo decirlo pero a veces hasta intentamos opacarnos con tal de que nos quieran, de que nos acepten, de, de sentirnos que pertenecemos a ciertos circuitos, ciertos entornos, ciertos equipos. No necesitas hacer eso, no lo hagas, por favor, no lo hagas. El sol nació para brillar. Acá, donde sea, en la China también. Entonces... Si le molesta a alguien o a alguien pretende que seas algo que no sos, lo único que tenés que hacer es alejarte de esas personas y no permitirles la entrada, bajo ningún concepto y o circunstancias, sea quien sea. Acuérdate de esto que te digo, sea quien sea. Brilla perseverar trabajar porque de esa forma te vas a encontrar con, con la gente correcta, con, con las experiencias que sumen, a las cuales puedas aportar y te aporten, y la cosa va en ida y vuelta. Y, y así se hace más alegre, más eh, cálido el camino a lograr los sueños, los objetivos, los proyectos, desde ya que se logran siempre en equipo. Por más que el sueño sea tuyo, o el proyecto, o lo hayas puesto vos ahí, las cosas se logran en equipos, en equipos afines. En equipos que quieren ir hacia un mismo lugar, eh, que son constructivos y que, que quieren dar lo mejor de sí, ayudarse mutuamente. Nadie hace las cosas solo, sola, sole. No se logra mucho haciéndola, si sí, se logra digamos el trabajo con uno mismo, pero después eh, todos necesitamos de todos y de todas, de lo importante es que esas personas sean afines, sean personas que, que no tienen miedos del, del talento, del, del brillo, de la inteligencia de otros, sino por el contrario, están dispuestas a aprender con humildad, están dispuestas a, a compartir eh, lo de uno, y, y trabajar todos en un mismo objetivo, hacia un mismo objetivo, hacia un mismo logro, por así decirlo, eso es maravilloso. Eso realmente es genial. Porque si logras ser quien sos, no ocultarte, y así conectar con ese tipo de gentes, y bueno, lo que no avanzaste, en 15 años lo vas a hacer en uno. Eh, así que nada, no, no te olvides perseverar y no desistas, ni se te ocurre, ¿no? No contestes ni la palabra si quieres, vos podés hacer las cosas y viniste a brillar, no te lo olvides. Así que ya mismo a iluminar un beso enorme, en la cajita de información tenés todos mis contactos mis redes en fin, suscríbete. dale click a la campanita si querés y nos vemos